Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica te da la más cordial bienvenida en este inicio de semestre. ¿Sabes qué es el CIPDI? Es el sistema conformado por las bibliotecas de todas las sedes y recintos de la UCR a nivel nacional. Te ofrecemos una gran variedad de recursos con prestigio y calidad garantizados, colecciones de libros, revistas, tesis, periódicos normas, videos y documentales. Y todo este material e información que comprende las diferentes áreas del conocimiento lo puedes acceder tanto en formato físico como en digital. De esta manera, podrías realizar todas tus actividades académicas de forma exitosa. En nuestro sitio web, cipdi.ucr.ac. Punto cr encontrarás el catálogo OPAC desde donde podrás visualizar todos los documentos en físico que se encuentran en el sitio. Del mismo modo, los repositorios te ofrecen información valiosa en texto completo, por ejemplo, la información científica y académica de las universidades públicas de Costa Rica. Además, si buscas información científica actualizada y validada por expertos, no podés dejar de consultar las bases de datos especializadas. Para descargar la información, ingresa con tu cuenta de correo institucional. ¿Sabes cuáles son los principales servicios del CIPDI? Por ejemplo, mediante referencia virtual podrás acceder a servicios sin salir de casa. Te brindamos capacitaciones y orientación en el uso de bases de datos especializadas y la aplicación de formatos de citación. Mediante la transferencia digital de documentos, poder recibir por correo electrónico una parte digitalizada del material impreso. Ofrecemos servicios especializados dirigidos a la comunidad universitaria con condición asociada a discapacidad. Desarrollamos programas como Te damos una mano, donde asesoramos a los estudiantes en la búsqueda de información y uso eficiente de herramientas para proyectos, como lo son la tesina o la tesis. También, resolvemos consultas por diversos medios de comunicación, el chat, pregúntele al bibliotecólogo, nuestras redes sociales, atención telefónica y el correo electrónico. Si tenés alguna duda o necesitas de alguno de nuestros servicios y recursos de información, recuerda que estamos para apoyarte. ¡Acercate, Acercate a, a las bibliotecas! bibliotecas. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las redes del sistema de bibliotecas, gracias por acompañarnos, mi nombre es Rebeca Guzmán, soy parte del equipo de redes del SIPDI y hoy me encuentro muy bien acompañada de mi compañera Sara Cascante, ella es referencista de la biblioteca de ciencias agroalimentarias y justamente la charla que vamos a tener hoy o la capacitación que vamos a brindar en vivo es acerca del sistema de citación ICACATI, el sistema eh, o el formato que necesitan las personas que estudian en el área de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Así que estamos, bueno, muy complacidos de estar con ustedes y eh, muy agradecidos de que nos acompañen esta tarde. Muy buenas tardes, Sara, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Rebeca. Eh, muy buenas tardes a todos los que están conectados. Eh, me siento muy complacida de compartir esta tarde con todos ustedes. Y poder mostrarles un poquito de lo que son las citaciones y las referencias de las normas técnicas para las ciencias agroalimentarias, que espero sea de mucho provecho en, en el uso para sus investigaciones. Claro. Sara, si ¿sí nos puedes contar un poquitito de por qué es importante que los estudiantes de estas áreas, y bueno, quien lo requiera, este, aprenda a utilizar este sistema de citación. ¿Cuál crees que es el aspecto primordial o principal? ¿En dónde está su importancia? Claro que sí, Rebeca. Y sí, es muy importante, porque toda buena investigación es, debe respetar el derecho de autor, por la honestidad académica, por... este por la, por, por la honestidad académica, por, por, por eh, la ética personal de cada uno de nosotros. Es importantísimo claro. aprender a referenciar y a, y, a, y a citar a la persona para darle el crédito eh, al creador de esa idea. Por eso es de suma importancia que haya un formato eh, un formato que les indique cómo realizar ese tipo de investigación, eh, de, de información. Yo siempre les estoy eh, este, reiterando a, a los estudiantes que cada vez que van a hacer un trabajo de investigación, que tengan a mano el, la norma para que cada vez que necesiten revisarla, lo hagan y vayan y noten y no cometan ese error de copiar este, documentos sin citar. Por eso es claro. la importancia que la aprendan. Mm. Claro, es so, importantísimo eso que estás mencionando, Sara. Además que también me imagino que es fundamental eh, iniciar eh, la, la vida universitaria, ¿verdad? Y la vida académica ya conociendo este sistema de citación, ¿verdad? Ya este, manejándolo bien, ¿verdad? Desde el principio, para que no nos agarre como muy tarde en, en, en este periodo de, de vida universitaria y podamos tener de, pues, un buen manejo de todo lo que se requiere para nuestra carrera universitaria. Y bueno, Sara. Sin más, eh, te invito a compartir la pantalla y que puedas ayudarnos eh, eh, con esta capacitación, iniciar con esta capacitación y enseñarnos lo que traes para hoy. Claro. Eh, mientras Sara nos comparte la pantalla, yo quisiera eh, contarles además que pueden hacer sus consultas a través de nuestras redes sociales, compartir nuestras redes sociales, compartir... Eh, eh, nuestra cuenta de Facebook, compartir nuestra cuenta de Instagram. Además, tenemos una cuenta en YouTube donde la grabación va a quedar eh, eh, lista. Tanto aquí en Facebook como en YouTube vamos a tenerla accesible para todos ustedes para que la puedan repasar, para que la puedan ver eh, o compartírsela a sus compañeros. Eh, y como les digo, recuerden que pueden hacer consultas a través de nuestro chat de Facebook donde nuestro compañero David va a estar evacuando eh, cualquier consulta que tengan y además si tiene una consulta específica acerca de lo que Sara hoy nos va a compartir, por favor hágala, al final vamos a estar evacuando todas las dudas. Eh, Sara, puedes iniciar, muchas gracias. Gracias Rebeca. Eh, pues sí, hoy lo que les traigo es una demostración sobre la elaboración de citas y referencias eh, sobre las normas técnicas para las ciencias agroalimentarias Antes voy a contarles un poquito sobre estas normas eh, esta, Este manual fue realizado mediante investigación colaborativa Entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA Y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, el CATIE Con el fin de contribuir con el sector agropecuario Y brindar este insumo para la elaboración de sus publicaciones su primera versión fue publicada en 1964. En el 2016, el ICA y el CATI actualizaron el manual, siendo la quinta edición. Esta actualización fue realizada con base a normas internacionales de redacción científica, adaptándolas a las necesidades de los investigadores del área. Brinda orientación para la elaboración de las referencias y, cita, y citas bibliográficas de publicaciones como también para los diferentes tipos de fuentes electrónicos y otros formatos. Esto es como una pequeña introducción de cómo fue elaborado el, el manual de, de, de normas de técnicas para ciencias agroalimentarias. Eh, yo eh, par, eh, realicé esta presentación de forma eh, en dos partes. Primero, voy a, a hablarles un poquito sobre cómo se realizan las citas bibliográficas y después vamos a ver lo que son las referencias bibliográficas. En este caso, vamos a iniciar con las citas bibliográficas. <coughs> Sabemos que, que las citas bibliográficas eh, es, todo el conocimiento que, es todo el conocimiento que se toma de otros autores para sustentar o dar apoyo a nuestros trabajos de investigación. En este caso, las citas bibliográficas se pueden realizar de dos maneras, eh, de contextual o directa o textual y directa. La contextual y directa es cuando el autor expresa con sus propias palabras ideas tomadas de documentos de otros autores y los elementos que se utilizan para realizarlas serían el autor y el año. Mientras que la textual o directa es cuando se copia el párrafo textual sin omitir, omitirle ninguna palabra. No se le debe cambiar ninguna palabra a ese párrafo. Como bien lo dice, es el párrafo textual. Y los elementos que se necesitan es el autor, el año y la paginación para realizar esa cita. También este, se pueden realizar las citas de dos maneras, citas cortas y citas largas. Las citas cortas son las que contienen 40 o menos palabras, se incorporan directamente en el texto entre comillas, mientras que las citas largas son las que tienen más de 40 palabras y se coloca en un párrafo aparte con un margen más amplio a ambos lados. Esto en, el, en la norma lo llaman como un párrafo estrecho, que va como centradito con los márgenes más amplios a ambos lados. La forma de redactar la cita se hace también de dos maneras, con énfasis en el autor y con énfasis en el texto. Aquí les traigo un ejemplo. En este caso, por ejemplo, tenemos con énfasis en el autor. Iniciamos la cita con el apellido del autor y entre paréntesis anotamos el año, dos puntos y el número de página donde se tomó la cita. Como esta cita es una cita de menos de 40 palabras, la encerramos entre comillas y la anotamos dentro del texto que estamos realizando. Como pueden ver, las comillas que utilizamos aquí son comillas angulares, son las comillas españolas. Eh, dice que se puede usar las comillas inglesas o simples, pero eh, le dan más énfasis a la comilla española. El otro ejemplo que es con énfasis en el texto, es porque anotamos el texto y al final el autor. Como en este caso, este, esta cita contiene más de 40 palabras, entonces se les deja un margen más amplio a ambos lados y al final anotamos este, el autor entre todo lo que vimos en, el, en la cita de, de, de menos de 40 palabras, pero nada más que el autor dentro de los paréntesis. Como pueden ver aquí, Jiménez, el año, los dos puntos que nos indica que sigue el número de página donde se encuentra la cita. Eh, siguiendo acá con los ejemplos, eh, cuando tenemos eh, una cita con dos autores, lo haríamos de esta manera. modales y Campos. Vea que anotamos la conjugación y entre los dos autores. Morales es un autor y Campos es el otro autor. Se anota igual, entre paréntesis, el año de publicación, los dos puntitos, el número de página donde se encontró la cita y realizamos la cita encerrada entre las comillas angulares. En el caso de tres o más autores, desde el primer autor, eh, eh, no se anotan todos los autores ni nada, lo que se anota es el primer autor seguido del et al. El et al tiene que ir en letra cursiva. Y entre paréntesis anotamos lo de igual que las demás citas. El año, los dos puntitos, el número de página, menciona qué y seguimos con la cita. Como pueden ver en esta cita yo anoté aquí uno, dos puntitos para dar a entender que la cita que voy a hacer aquí es una cita de más de 40 palabras. Y que la inicié, ay perdón, y que la inicié, ay perdón. Y que la, me estoy llenando, Y que la inicié con, con, con, con el autor. No terminé la, la cita de 40 palabras. Con, con, no, la, no la terminé con el autor, la estoy iniciando con el autor. Entonces se hace de esta manera. Aquí se anota, aquí como, eh, como les dije, y se anota la eh, las cita centradita después de los dos puntos. Eh, publicaciones sin fecha. En este caso, cuando la publicación no trae fecha, anotamos la, las abreviaturas S.F. entre paréntesis, y igual dos, los dos puntitos y, la, y, la, y el número de, de página donde se encuentra la cita. Eh, en este caso, la norma recomienda que si, que si el artículo no trae fecha, se hace de esa manera pero que es recomendable buscar eh, la fecha de copyright, eh, la fecha de derecho de autor. Y si fuera el caso, entonces se anota la fecha con la C minúscula, an, an, se anota la C minúscula antes de la fecha. O si, si, si utilizamos una aproximación de esa fecha, eh, de ese año, anotamos el año con un signo de pregunta después pero es recomendable buscarle una aproximación de fecha o la de copyright. Si ya no tiene, entonces utilizamos la abreviatura S.F. Eh, textos citados por otros autores. Esto es lo que llamamos en otras, en otras normas este, fuentes secundarias, eh, fuentes de información secundarias. En este caso se haría de esta manera. Eh, Hernández coma citado por Gómez. Me explico. Si yo tengo un documento, tengo a mano un documento y ese documento es el de Gómez y resulta que Gómez este, citó a Hernández y la cita de Hernández a mí me gusta, entonces yo quiero anotar esa cita en mí, en mi documento, lo tendría que citar de esta manera. Hernández citado por Gómez, porque yo el artículo que tengo en mano es el de Gómez. Aunque recomienda la norma que esto se hace si no encuentra el artículo original de Hernández para poder ir a hacer esa cita directamente. Entonces lo haríamos de esta manera. Si no encontramos el artículo este, original de Hernández, lo haríamos de esta manera. Eh, y también lo podemos hacer de esta otra manera, iniciando por el texto. Al seleccionar los cultivos, seguimos la cita y cerraríamos este, eh, todos los autores dentro de un paréntesis. Publicador, publicación sin autor. En este caso se recomienda iniciar la cita con énfasis en el texto y pondríamos las tres primeras letras del de título del artículo. Como en este caso, el artículo iniciaba con el título estacionamiento de ato, estancamiento de ato, perdón. Entonces, anotamos las tres primeras palabras, puntos suspensivos para dar a entender que el artículo seguía. Y el año de publicación. Se cierra entre paréntesis y ahí estamos realizando la cita con una publicación sin autor. Cita de comunicaciones personales. Las comunicaciones personales, recordemos que son todas aquellas que, que realizamos como, por ejemplo, una entrevista, una carta, eh, qué sé yo, ahora está el WhatsApp. Es una comunicación personal y podemos utilizar algo que nos dijeron por el WhatsApp entonces, este tipo de, de comunicaciones nosotros las eh, realizamos y las anotamos al pie de la página. Esto no va en la lista de referencias, esto se anota al pie de la página y se haría de esta manera. Por ejemplo, este caso es una entrevista y aquí tendríamos a, el apellido del autor, los apellidos del autor, una coma, la, separado, el, la inicial del, del, del nombre... Este, un, el puntito ¿verdad? que lleva para separarlo del de el día, el mes y el año de publicación. El nombre que se le dio a la entrevista, ¿verdad? porque andaba investigando sobre ecuaciones alométricas y entre paréntesis anotamos entrevista. El lugar donde se, se realizó la entrevista, el país y el lugar donde trabaja la persona que se entrevistó. Y así sucesivamente, los siguientes casos, nada más que en este fue una conversación por correo electrónico, eh, una, un correo electrónico, perdón, y el siguiente fue una conversación por Skype, pero el formato viene siendo el mismo. Acá les traigo un ejemplo, que sería este, por ejemplo, eh, eh, Delgado Víctor, ¿verdad? A, fue quien, a, a quien se le hizo la entrevista y este es un parrafito de la entrevista que se le hizo a, a Víctor, a Delgado, ¿verdad? Y al final de la, del parrafito que se tomó de la entrevista se anota el numerito que nos hace ver que, es, eh, que esta es la referencia de, de la entrevista que se le hizo a Víctor. Aquí está el año, que fue el 20 de marzo del 2000, el mes, ¿verdad?, y el día, el mes y el año que fue que se le hizo la entrevista. El nombre de la entrevista, época de siembra del arroz en la finca La Cueva, entre paréntesis entrevista, el lugar eh, que fue en Guanacaste, eh, Costa Rica, que es el país, y el lugar donde trabaja do, eh, este autor, que es Víctor, verdad que fue el de la entrevista. Esto es más o menos un... Una reseña de cómo podríamos citar este, los documentos. Eh, eh, no sé si hasta aquí, Rebe, hay alguna consulta. Gracias, Sara. Eh, por el momento no tenemos ninguna consulta dentro de nuestras redes sociales, pero yo sí quería este, eh, bueno que pasáramos a la siguiente parte, ¿verdad?, qué es la parte de referencias bibliográficas y que pudieras tal vez hablarnos o explicarnos qué es una referencia bibliográfica. Eh, sobre todo porque a veces no sabemos, si estamos iniciando la universidad, no sabemos por qué los profesores nos dicen que hagamos referencias bibliográficas, ¿verdad? Sobre todo cuando venimos del colegio y tal vez no nos han enseñado eh, esta buena práctica para nuestras investigaciones. Entonces, Sara, contanos qué es una referencia bibliográfica gráfica, por favor. Eh, pero antes de eso, discúlpame, recordarle a la gente que puede hacer sus consultas a través de redes sociales o que también puede dejarnos la luego en nuestras redes también o eh, luego vamos a compartir los datos de Sara también para que puedan comunicarse con ella directamente, pero les agradecemos eh, que estén aquí conectados con nosotros, a todas las personas que están a través de Facebook y que están en YouTube. Ahora sí, Sara, si podés este, aclararnos sobre este tema de referencias bibliográficas? Claro que sí, Rebeca. Eh, una referencia bibliográfica es eh, un conjunto de datos que nos ayudan a identificar aquellas fuentes de información que fueron consultadas o que fueron utilizadas como apoyo, eh, como apoyo teórico en una investigación. Entonces, ese conjunto de datos nos llevan a buscar ese documento que nosotros eh, vimos en esa publicación. Si es que nos interesa, ¿verdad? Al respecto, Rebe, este, esta, sí. estas referencias eh, se ordenan alfabéticamente en el trabajo que nosotros estamos realizando. Se ordenan uh -huh. alfabéticamente eh, a partir de los apellidos e iniciales del nombre de los autores o sigla o nombre de los autores corporativos en el caso de no tener autor, lo que se, se, alfabetiza, se alfabetiza sería el título del documento. O sea, ahí sí iría todo el título del documento. No importa que sea muy largo, se anota todo el título del documento. Tal vez vimos en la cita que en la cita lo que se anota son las tres primeras palabras del título y puntos suspensivos. Pero en la lista de referencia, ahí sí tiene que ser este, todo el título completo. Y esta lista va al final del trabajo que nosotros estamos realizando. Perfecto, Sara. Súper claro quedó. Y, y si puedes entonces continuar con esta parte de referencias bibliográficas ya con el detalle, por favor. Claro que sí. También vamos bueno, a agregar aquí esto de que las referencias de un mismo autor se ordenan cronológicamente por año de publicación, iniciando con las más antiguas, ¿verdad? Para más o menos complementar ahí la, la idea. Claro que sí. Bien. También en la elaboración de listas bibliográficas hay dos maneras de titularla. Está la bibliografía o literaturas consultadas, o literatura citada o lista de referencia. Pero sí hay una diferencia entre ellas dos. Cuando nosotros decimos bibliografía o literatura consultada, es cuando la lista de la lista de, de, de referencia eh, contiene todas las fuentes documentales utilizadas como apoyo para escribir el documento. Y eh, cuando decimos que la literatura que es literatura citada o lista de referencias es porque ahí vamos a utilizar únicamente eh, las referencias de las fuentes documentales que hemos citado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la diferencia según la titulación ¿verdad? de la lista de, de bibliografías. Eh, aquí les traigo ejemplos ¿verdad? de cómo se harían esas referencias. En el caso de un libro impreso, eh, tenemos aquí el formato básico. Iniciamos con los apellidos del autor. Eh, se inicia con el, eh, los apellidos del autor y la inicial del, no, de, del nombre, ¿verdad? el año de publicación, el título del, de la publicación, subtítulo si lleva, la edición, la mención del autor secundario si lo tiene, la ciudad de publicación, el país, la editorial y el número de páginas que tiene ese, ese libro. Eh, series si lo tiene y notas si se, le desean, por, si se le desea poner alguna nota. Tenemos el ejemplo aquí por un autor. En este caso, bueno, iniciamos con el título, que fue eh, este, Jiménez, eh, La coma, la inicial del nombre, un punto, el espacio para seguir con el año de publicación. Aquí llevaría un punto para este, dar el distanciamiento entre el título y el título. Eh, que en este caso es el Café en Costa Rica, los dos puntitos para indicar que sigue un subtítulo que iría en minúscula, subtítulo eh, de ahí en adelante, eh, en la edición que siempre se pone de la segunda edición en adelante, eh, en la ciudad, una coma, eh, Costa Rica, otra coma, y que es de la editorial UCR. Generalmente dice que cuando es la editorial que lo pongamos de lo más conciso y en este caso este, se pueden poner las siglas si es un autor corporativo y se anota eucr punto y la cantidad de páginas que tiene ese libro. De igual manera con el autor recordemos que este en el aquí cuando hay más de un autor tal vez pues, eh, podemos recordar que, que en una cita se anota el primer autor y se le pone Elliot Al cuando realizamos la cita, pero en la referencia bibliográfica lleva todos los autores, todos. No se omite ningún autor y van separados por un punto y coma. Entonces se anotaría los apellidos de los autores, coma, la inicial del nombre y se divide con un punto y coma. Como en este caso, aquí dividimos con otro punto y coma y así sucesivamente pero aquí no se anota la, la, la conjugación y entre el, el último este, autor. Va totalmente seguido. Eh, el año ¿verdad? De, de publicación, el título del libro igual, y eh, que es de la segunda edición, la ciudad, el país, este, en este caso era uno de la editorial de la Universidad Nacional, entonces se anota eh, una y que tiene 80 páginas seguidas. Así es como sucesivamente se van este, realizando las, las referencias de libros impresos. Cuando tenemos un libro con autor corporativo, entonces lo que anotaríamos es la sigla de ese de esa entidad y entre paréntesis se anotaría el nombre completo, una coma y este el país y se cierra el paréntesis. En caso de que, de que ese autor corporativo no tenga, eh, qué sé yo, figla o no sea muy conocida, entonces se anotaría el, el nombre completo con la coma y el país, pero no se encierra entre paréntesis y todo sería igual. ¿Qué más les puedo decir del autor corporativo? Ah, bueno, sí, si sí, el autor corporativo... Este, es de una entidad que dentro del, del nombre lleva el país, entonces en ese caso no se repite el país después de la coma, por ejemplo eh, Universidad de Costa Rica que le pondríamos aquí UCR entre paréntesis pondríamos Universidad de Costa Rica y ahí cerraríamos, no le pondríamos Costa Rica para no repetir el país eso en caso de autor corporativo en libros electrónicos en línea. Bueno, este formato eh, básico, ¿verdad? Eh, aquí lo presentamos, se este, anotan los apellidos, eh, las iniciales del nombre, eh, el año de publicación, el título, y, el título y subtítulo, pero como está en línea, después del título, nosotros anotamos en línea entre paréntesis. Luego viene la edición. Viene la mención del autor secundario, si es que lo tiene. Es, eh, la ciudad de publicación, el país, la editorial, la paginación. Y aquí, como es en línea, tenemos que poner el consultado. Eh, el día que se consultó, ¿verdad? Ese, ese libro electrónico, entonces el día, el mes y el año. Y también la disponibilidad. Como vemos en el ejemplo, en este caso tenemos este libro de, de Badui que Se anotarían los, los, los apellidos, ¿verdad? Acá el nombre, la inicial del nombre, punto, el año de publicación lleva un puntito, ¿verdad? Después del año, luego seguimos con el título del libro y aquí agregaríamos que este libro se encuentra en línea y que es la cuarta edición, que esta es la ciudad, que este es el país y este, la ciudad y el país van divididos por una coma. Igual, dividido por una coma, sigue la editorial, que es Pearson eh, eh, un punto y la cantidad de páginas que tiene el libro. Y el día que se consultó este libro. Este libro fue consultado el 9 de marzo eh, del 2021. Dividido de un punto, eh, decimos la disponibilidad, que fue, que fue accesado por esta dirección. Entonces, así se van, se van realizando... Cuando son libros en línea, que lo que tiene además de un libro impreso es anotarles que es en línea, el consultado y la disponibilidad. Perdón, me fui a buscar el libro, mira. No día, se preocupen, Sara, tranquila. <risa> sí, apretaste el pero, pero que que y vamos que a. Pero para que sí, que funciona. funciona. Exactamente, sí funciona, no hay ningún problema, Sara, claro. puedes continuar, tranquila. Bien, ahora vamos con el artículo de revista impreso. Eh, tenemos el formato básico igual, que viene siendo, eh, a veces uno dice, qué aburrido que es un poco esto, pero si nos damos cuenta, vienen siendo formatos muy similares. Lo que cambian son algunas cositas dependiendo del tipo de, de, de, de documento. En el caso de, del formato de la revista... Podemos ver que todo va igual, las, los apellidos, las iniciales del nombre, el año de publicación, nada más que aquí ponemos el título del artículo y luego el nombre de la revista, ¿verdad? Porque es un artículo de una revista. Y pueden ver también que esta, estas referencias, todo va como de la misma letra, no lleva ninguna cursiva, como en otras, en otras normas que se, va, se dan, no lleva ninguna cursiva, los únicos nombres que van en cursiva son los, los nombres científicos de las plantas y de los animales. Esos son los que van en cursiva en una referencia, eh, en este formato, ¿verdad? Eh, aquí anotamos el nombre de la revista, el volumen, el número, entre paréntesis, los dos puntitos dándonos a entender que es la página, en este caso sería la página inicial y la, y la, y el, el, la página final verdad de ese artículo. Aquí tenemos el ejemplo. Eh, este artículo que tomé es de Arce Quesada, eh, coma, y de que ella, el nombre de ella es Silvia Elena. Eh, se pueden anotar los dos nombres, se los trae la publicación, y como pueden ver, van seguidos sin ningún espacio y sin ningún punto. Van así, Arce Quesada, coma, S-E, punto. No llevan espacio por, sí, por, por la inicial del nombre. Luego sigue la fecha de publicación, luego tenemos el, el, el título de, de la revista, el nombre de la, de la revista también, que es, en este caso sería la agronomía costarricense, va separado por un punto, ¿verdad? Después del título seguimos con, la, con el nombre de la revista, luego viene el volumen, entre paréntesis el número. Y los dos puntitos que nos dicen que este artículo inició en la página 81 y que terminó en la página 108. Si lo vemos de forma electrónica, viene siendo todo igual. Lo que anotaríamos, eh, la diferencia que anotaríamos es el en línea después del título. Igual, igual este, anotarle el consultado, el día, mes y año y la disponibilidad como lo tenemos en el ejemplo y a este caso. Este caso este es una, un artículo que encontré en una base de datos. Entonces, si, si, según aquí la norma dice que si nosotros vemos pertinente o necesario anotar exactamente el medio, lo podemos hacer, si no solamente dejamos en línea. En este caso, podemos poner que fue tomado de una base de datos. Entonces, en línea, base de datos. Se anota todo igual que eh, lo que vimos anteriormente, nada más que entre paréntesis, en línea, coma, base de datos. El nombre de la revista, este caso trae solo un volumen, entonces lo hacemos de esta manera, seguidamente los dos puntitos y la página final, eh, la página inicial y la página final del artículo. El día que fue consultado y la disponibilidad. Como pueden ver, este artículo este traía la este dirección de DUI, entonces también se anota la dirección de DUI si lo trae. Si no lo trae, anotamos la dirección de donde se encontró, como en el caso este siguiente, que fue un, una revista, la revista de, de biología tropical, que la encontramos en línea en la dirección del portal de revistas de la UCR. Pero todo se anota igual, nada más que después del título, entre paréntesis en línea y anotar de más este, el día que fue consultado, el mes, el año y la disponibilidad. Bueno, para que les quede claro qué es lo que lleva de diferencia entre un libro impreso, y un, entre una revista impresa y una revista electrónica. Seguimos con los ejemplos. En este caso tenemos este, el ejemplo de una tesis impresa. En el caso de la tesis impresa, igual, se anotan los apellidos, la inicial del nombre, el año de publicación, el título, el subtítulo. Acá sí hay que anotar el grado académico de, de esa, en la tesis. La ciudad, el país donde se ubica la institución, el nombre de la institución que otorga el año, te puede anotar las siglas o el nombre completo y la cantidad de páginas que tiene esa tesis. Eh, tenemos el ejemplo, eh, los apellidos del autor, coma, la inicial del nombre, el punto al terminar la inicial del nombre, el año de publicación, eh, punto, eh, el nombre, el título de la, de la tesis. Que viene terminando con las tesis, traen títulos muy grandes. El título de la tesis que viene terminando acá, entonces el punto, y aquí es donde pondríamos el grado académico. En este caso, es una tesis de licenciatura. En, en la ciudad, que es San José, el país, Costa Rica, y el, la institución que otorgó el grado fue la UNCR. Entonces anotamos la sigla porque nos dice que podemos anotar la sigla. Eh, punto y la cantidad de páginas que trae esa tesis. En este caso es un ejemplo igual, solamente que lo anoté para que viera que el grado académico, este, en este caso es un doctorado, vemos aquí que el grado académico es un doctorado, este, que la ciudad es Bonn, el país Alemania, y que la universidad, doctor Welfi, el, el, el la institución que otorgó el título es la Universidad de Bonn, y que esta, esta tesis tiene 120 páginas. Eh, las tesis electrónicas vienen siendo igual, de la misma manera, lo que se le agrega después del título es en línea. En todas las referencias hay que tener claro que cuando tomamos algún artículo eh, este, electrónico en línea, Ponemos en línea porque pueden haber este, este, artículos que no están en línea, pero son electrónicas. Por ejemplo, por ejemplo, pueden estar en un CD. Entonces, en este caso, si estuvieran en un CD, anotaríamos aquí CD, ¿verdad? En este caso, están en línea. Y este, se anotaría entonces este, la tesis electrónica eh, igual, solamente se le anotaría en línea y se le anotaría la fecha eh, la fecha que te consultó y la disponibilidad como el caso anterior es eh, como el ejemplo anterior ya acá este, realizado de que tenemos los autores eh, los apellidos de los autores eh, la inicial del nombre como son dos los dividimos con punto y coma y seguimos con el segundo autor está el año de publicación el título de de esa de esa tesis eh, y al terminar el título, anotar que es en línea, Este es una tesis de licenciatura, aquí anotamos el grado, este, la ciudad, el país y que fue otorgado por la UCM. Eh, la fecha que lo consultamos, día, mes y año, un punto de separación y disponible en, y anotamos la dirección de donde fue disponible. Así sucesivamente se van mirando todos los, los el tipo de, de documentos que tenemos para realizar las referencias este este este formato trae trae muchas muchas referencias claro está que esto es como algo lo más básico y lo más y lo más yo diría que lo que más utilizamos pero pero viene con todo con todo lo que se necesita según este, en este caso, vea que nos dice comunidad virtual, que ahorita estamos utilizando muchos, muchos eh, documentos virtuales, ¿verdad? Entonces, uh -huh. acá le llaman comunidad virtual. En este caso, yo les traje el ejemplo de un blog, ¿verdad? Eh, ¿Qué necesitamos para citar un blog? Eh, para citar un blog, bueno, está el autor, día, mes y año de publicación de ese blog, este, el título de ese blog o subtítulos, si trae. Y anotar aquí el medio, entre paréntesis. Luego la ciudad, ¿verdad? De publicación, el país de publicación, eh, la editorial o publicador, ¿verdad? Este, fecha de consulta y disponibilidad, ¿verdad? En este caso, aquí anotamos igual todos los datos del autor, igual que las demás, las demás este, referencias, el día que se, que se realizó ese blog, el mes, que se realizó ese blog, este, fue en el 2020, el título que le dieron al blog fue desde el despacho, eh, con un subtítulo, soluciones innovadoras, eh, este, soluciones innovadoras en agricultura y medio ambiente, este, pueden ver que aquí está en mayúscula después del subtítulo, pero ahí sí se anota tal y como viene en el blog, este, entre paréntesis ponemos en línea, coma y el medio, ¿verdad?, que era blog. Se cierra el paréntesis, anotamos que fue el de Turrialba, que el país es Costa Rica y que el publicador fue el Carlos. Es el día que se consultó, que fue el 27 ¿verdad? de marzo eh, del 2021 y que está disponible en esta dirección. Podemos ver que la dirección nos lleva al blog. Esto en cuanto a lo que es un blog, ¿verdad? Eh, redes sociales, ¿verdad? como el Twitter, como el Facebook ¿verdad? que se están utilizando mucho también Cómo podríamos referenciar a algo que tomamos de estos tipos de, de, de herramientas eh, en este caso es un Twitter eh, que fue tomado de la biblioteca eh, conmemorativa Orto este, aquí anotaríamos que es de Costa Rica, ¿verdad? porque es de la biblioteca eh, el, el el día, el, el mes y el año de, de, en que se publicó este, el título que tiene es Día Internacional para la Defensa de Economistas del manglar eh, igual se cierra entre paréntesis en línea una coma, Twitter y, este, es, y se pone la palabra Twitter que se cierra el paréntesis que fue el medio de donde lo tomamos en el lugar, el país y el día que se consultó y la disponibilidad. Igual se haría en Facebook, Igual haría en, Facebook. en este caso tomamos un documento de la Asociación de Estudiantes de Agronomía. Este, ponemos las siglas aquí, AEA, que son las siglas, cerramos el nombre completo entre paréntesis, anotamos Universidad de Costa Rica antes, porque esta asociación pertenece a la universidad el día que publicaron este, este documentito y lo titularon un poco de entomología, entonces anotamos que en línea, que este tomado de Facebook, este, en la ciudad, el país, y el día que fue consultado, y la disponibilidad. ¿Verdad? Este, generalmente, este, eh, así sucesivamente, ¿verdad? Son todos los ejemplos que trae la, la norma, ¿verdad? Son todos los ejemplos que trae la norma este, trae muchísimos. Ponerles un ejemplo de cada uno acá eh, sería bastante largo, ¿verdad? Pero los ejemplitos sí vienen muy bien explicados de cada uno, de, de cada tipo, de diferente de material, los cuales se pueden este, referenciar. Eh, no sé, Rebeca, si hay alguna, alguna uh -huh. pregunta. Eh, Sara, no tenemos preguntas, pero sí tenemos felicitaciones eh, por crear este espacio y porque estamos eh, creando eh, estas capacitaciones en diversos estilos de citación, ¿verdad?, que no solamente son APA, que sabemos que es muy utilizada en toda la universidad, sino que también este, estamos abriendo el espacio de enseñanza ¿verdad? y de aprendizaje para los diferentes este, tipos de citación. Ahora, este, Sara, yo quiero preguntarte si, por ejemplo, que es, una, eh, es algo que siempre los estudiantes eh, se preguntan, si hay algún manual que ellos puedan accesar para ir siguiendo paso a paso este estilo de, de citación eh, que nos puedas compartir. Claro que sí, Rebe. Inclusive, bueno, aquí puse la referencia del manual, del manual ICA, y ve que uh -huh. está en línea. Entonces, Ajá. esta es la dirección que, que pueden tomar para descargarlo. Y cada vez, Perfecto. la documentación que siempre les doy, cada vez que van a realizar un trabajo y le solicitaron el manual ICA, mantengan el descarguen el documento y manténganlo a mano porque ya les uh -huh. digo, trae yo lo tengo yo lo tengo hasta el timbido, aquí lo tengo me trae trae este este bastante bastante diferentes tipos de material de cómo citarlo, ¿verdad? Porque darles aquí todo un ejemplo de cada uno que se hace muy largo y además un poco cansado, ¿verdad? Claro, La, claro. Es lo mismo, lo mismo, porque tal vez lo que se diferencia es en pocas cosas, pero sí tienen sus diferencias, ¿verdad? Entonces, este, sí, descarguen lo que aquí les va a, a, a, a dar. Les va a despejar las dudas que tengan de sí. cómo algún, algún tipo de documento. Claro, no. y contarles que aquí en nuestros mensajes de, de Facebook, eh, en el chat que tenemos, estamos compartiendo el enlace para las personas que quisieran eh, de una vez ingresar o copiarlo y tenerlo ahí a mano, como dice Sara, eh, como documento de consulta. También Sara, algo muy importante es que quisiéramos saber si hay alguna forma de que nos podamos comunicar con vos, eh, por, porque quisiéramos una capacitación en línea, quisiéramos resolver alguna duda de lo que vimos hoy, Sara, eh, sí. también eh, si nos puedes decir si sí, eh, puedes compartir tus datos, por favor. Claro que sí, debe antes de compartir los datos, quisiera hacer una pequeña aclaración. Claro este, que sí. Esta, esta norma este ICA inicia explicando lo que son las referencias, y uh -huh. al final explica lo que son las citas en este caso yo lo hice al revés yo lo, lo hice con las citas y luego las referencias tal vez lo hice por, por tipo no sé si es de acomodo que uno siempre empieza citando y al final claro. esa es la referencia entonces, claro, lo hice claro. de esta manera. entonces y porque también cuando uno está escribiendo eh, trabajos de investigación verdad primero necesita citar y luego coge la <risa> referencia y la pasa y el acomoda las referencias uno siempre lo deja para el final Exacto, entonces tal vez lo expliqué de esa manera, pero claro, el este, claro. manual inicia la explicación con referencias y al final las, las, las citas, entonces lo, lo aclaro por aquello que cuando lo vayan a ver dicen, sí, pero no encuentro citas al principio, <risa> No hay problema, gracias, Sara. ¿sí? Y en cuanto al contacto, claro que sí, con mucho gusto, cualquier este, consulta que tengan o ahí estamos para servirles, está, tenemos el, el correo de la biblioteca que es bagro.city.ac.cr, este, y también mi, mi correo este, institucional, que cualquier uh -huh. consulta también la pueden hacer por ahí, sara.cascante y el, yeah. teléfono, el teléfono de la biblioteca, este, el teléfono que tengo en mi, este, asignado para atender, verdad es el 2511 8799. Perfecto, Sara, muchísimas gracias. Además, yo contarles que la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias ofrece todos los servicios que... Eh, tenemos en el sistema de bibliotecas, es parte de nuestro sistema y es eh, una biblioteca especializada, ya les, les habíamos comentado al principio, para todas eh, las escuelas de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, realmente es una biblioteca muy completa en su colección, muy completa en sus servicios, así que les invitamos a visitarla y a comunicarse con ellos y, y ¿verdad? Y eh, dirigir todas sus consultas eh, en el área de estudios que ustedes tienen hacia ella. Eh, Quiero además eh, compartirles, Sara, no sé si me permites un momentito para compartir pantalla, eh, porque me gustaría compartirles una capacitación que la Biblioteca de Ciencias Agroalimentarias va a estar realizando en este mismo sistema eh, que eh, tenemos para todos ustedes, este sistema de, de, de capacitación, eh, perdón, de citación, y es para el día 30 de abril. No sé si, lo, si me confirmas ahorita que lo estás viendo ahí, ¿sí? Perfecto, muy bien. Eh, igual Sara va a estar eh, acompañándoles en esta capacitación. Pueden inscribirse a través de un formulario que vamos a estarles compartiendo también en los mensajes eh, que tenemos acá de Facebook y también lo vamos a estar publicando y promocionando en nuestras redes sociales, en las redes del sistema de bibliotecas. Pueden verlo, va a ser el viernes 30 de abril a las 10 am. Sara nos va a exponer con más tiempo, con más amplitud, este sistema de citación y además, este, ahí ustedes van a poder hacer sus consultas de forma privada también, ya que va a ser una capacitación cerrada en Zoom. Así que les invitamos a que puedan este, guardar este dato. Y que puedan compartirlo también con sus compañeros. este Por el momento entonces, Sara, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde. Sin duda alguna ha sido una compañía lindísima estar con vos. Y, y, y muchas gracias, Sara. Gracias, Rebe. Quisiera tal vez ahí este, reiterar. Claro. Reiterar, ¿Verdad? Este, la importancia ¿verdad? y el uso de las normas eh, por credibilidad, por transparencia ¿verdad? en sus trabajos este, claro. es necesario que lo utilicen y también decirle que una norma no se aprende de memoria sino hay que tener ese manual cada vez que se, se va a realizar un trabajo porque a veces dicen, hombre, pero cómo yo voy a aprender que en esto lleva una coma, que en otro lleva punto y coma qué sé yo, no, eso uh -huh. tiene que mantenerlo a mano, porque eso no, claro. y yo me lo sé de memoria, por eso lo tengo aquí impreso, a veces me ¿Es cierto y necesito ir a ver si, si tal, tal eh, documento que tenía diferente al, al otro, porque esto no es, es un manual, como se dice, hay es que estarlo utilizando cada vez que realizamos una, una investigación. Y claro, gracias por acompañarnos, Sara. Gracias, Rebe, y muchas gracias a los que estuvieron presentes y la atención brindada. Gracias Sara, muy amables a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros, realmente les agradecemos les recordamos compartir nuestras redes sociales con sus amigos, con sus compañeros hay este, diferente información que pueden obtener en las redes sociales de capacitaciones, horarios eh, diversidad de información que les va a servir mucho en este camino universitario este, además sin duda agradecer a todo el equipo de atrás de esta transmisión realmente este, hemos tenido un apoyo grandísimo tanto de parte de la biblioteca de Ciencias Agroalimentarias como los compañeros de la Biblioteca Carlos Monja Alfaro realmente les, eh, les agradecemos, les reiteramos que ha sido un gran trabajo y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado, nos vemos en una próxima transmisión, hasta luego